La certeza hasta que acaba sin voz. En sin su cabeza hay un pirómano, jamás extintor. Uh, síntomas no, uh, si tomas todo en broma, estarás en coma como un robot. Yo te voy a dar las gracias, pedir perdón. Palabras que hacen magia, confusión. No se tragan la nostalgia, al probar quién son. Traen problemas hacia ellos, es bello, son pasillos. y yo, oh, no. no. Resuelven dos, pelean y entre medias, nace el tres, soy yo y soy, soy uh. yo. Soy yo, se dice pero mientras memoriza la oración Dile si es Coca-Cola o es Turrón Que tú te hiciste un viaje a solas y se te subió Porque te hiciste profesora y alguien te escupió Que por vender las moras se apreció de huevas de esturión No te suena el son, no te alejas de Sion El coco se cansó, no te despejas con el bomb Más colleja que rejón En el callejón te quejas, pero tú no botas, quieres ser mejor Estás a ver que mete golpa, chocarle los cinco Mechero para mentor y brindarle con tinto Acceso al ascensor que te suba el quinto mismo aunque después se queme los Windsor con tu alma no. CINISMO MENOS LEGENDARIO QUE Bart Stinson Ey primo Te crees es pistol Pero loco yo no he sido Como el puto Bart Simpson yeah. Buscando en la niebla Contradicciones Paralelismo Jugando a lo que otros no juegan Nunca lo mismo Me gusta escribir sin ser visto Hacerlo como si fuese listo Decidir no atravesar el listón Así se ahogo el listón Después me piso listo a mis palabras lapidardas, son to guapas y si te paras a silbardas, machistas. Te empapas de si está mal, está bien. Te escapa de esta honestidad, fuck all oh, sabes uh, Que está mal, que está bien, dime tú lo que tú sabes. No me saques sabes, uh, que más da, quemaré la verdad. Porque recusar nunca es recusable. Uh, y agregar, agregar, pero a veces una musa desleal, desleal. Siempre crecen las excusas de restar, es igual. Pero luego, quien reparte el cereal? El real. Amianto y metal, metal, materia animada, mada. Quiero ser un niño de verdad, pero ah, me tropiezo con mi nariz larga, larga. Yeah. Amianto y metal, metal, mm. materia animada, mama. Quiero ser un niño de verdad, pero ah, me tropiezo con mi nariz larga.